A compitruenos, bienvenidos a la liga Pokémon, bienvenidos a un nuevo episodiazo de Pokémon Penumbra. Bueno, lo <risa> que <risa> <risa> una intro más que épica a la altura de los acontecimientos, la verdad. <risa> Hermanos, se inicia la liga Pokémon, eh, se inicia el mayor reto de la serie y se inicia la meta de likes más chunga que hemos puesto hasta la fecha. Bueno. ¿Cuántos likes queremos por este reto, chicos? Eh, 500. ¿500? Ni uno menos. Pero Hermanos, sí, más, reventar claro, más sí, más ese 500, botón. Más de 500, sí. Más, sí. Más todos los que queráis, pero hay que reventar el botón, es apretarlo que... como si no hubiera un mañana. Lle llevan dando sí, más de 350 todos los capítulos. Para claro. la liga, meta de 500. Es que tienen que llegar, no me No jodáis, chicos. Nos pueden fallar. No, no fallamos, fallar. ni una semana fallamos. Y sobre todas las cosas, si quieren ver un Tetraloque 2 en el futuro, claramente todos estos capítulos tienen que llegar a 500. Efectivamente. Es. apoyen con un like. Ahí, estamos. Ahí está. Vale, vamos a presentar un poquito a los equipos, sí, ¿no? Pero espera, Para antes, que vean. Antes di cómo vamos a hacer la liga. Claro. No, cada, ¿Cómo hacer la modalidad? Sí. ¿Cuántos sí. combates vale. en cada cap? ¿Cómo? Combate, ¿Cuántos no? combates vamos a hacer? Si hay sí. megas, si hay legendarios, si hay ruletas Ah, vale, vale, vale. <ríe> perfecto Compañeros, lo que vamos a hacer En esta liga Pokémon es lo siguiente Vamos a hacer un capítulo en cada canal Por cada alto mando, básicamente Empezamos con el mío Sí, no, sí, lo ha dicho bien sí, sí, No, sí, dijo, bien. un capítulo en cada canal Claro, Perfecto. Pues ah, ah, claro, vale, vale, vale, ah, Más perfecto ¡Panchi está borracho <ríe> <Qué> Estupendo <ríe> Eh, básicamente es eso, vamos a hacer un capítulo por cada canal eh, y con cada alto mando Y finalmente haremos el campeón en otro último capítulo ¿Por qué? Porque queremos que apoyéis a muerte estos capítulos que van a ser full épicos eh, Vamos a poder llevar megas, ojo a esto, lo veis ahora porque llevamos cada uno una mega y legendario Yo, yo en mi caso soy el único que no lleva legendario, pero bueno, eh, esa es la idea, ¿vale? Vamos a poder llevar cada uno uno y nada, vamos a enseñaroslo para que veáis... Eh, ¿Cuál es nuestra strat, chicos? Perfecto. Sí, bueno, van a ser capítulos más cortitos A lo que estáis acostumbrados claro. Pero quisimos hacerlo así para que todos tuviéramos Algo de liga en cada canal Y bueno, Echo se va a llevar dos capítulos de liga al perro Pero no pasa nada Perfecto. No pasa mm. nada. A cambio de no llevar legendario así, sí, que, perfecto. así que queda exactamente Una semana para que finalice la serie Así que espero que todos Cinco estén quedan con este. claro. Así que espero que todos estén muy en la webineta Porque sinceramente <ríe> esto se va a ganar, señores es, nah, hay que haciendo. dar show. Pachi y yo damos show. Un bueno, empiezan, un Enseñamos el equipo. A los primeros que damos show. Que somos Echo y yo. Eso chicos, es, dale, este Pachi. es el equipo que voy a llevar a la Liga Pokémon. Eh, lo hice así un poco rápido, la verdad. Porque estamos grabando después del anterior. Eh, llevo a Tomás de Oedi, ¿vale? Que me lo vendió bastante bien. Me lo quiso, me quiso mm. hacer un trato. Y me lo vendió también. Que dije, venga, lo llevo. <risa> ¿Mm? Y bueno, va con nuestros con ataques, chicos Va con desarme, sorpresa, puño fuego, el areato oscuro Va con cidra por ahora, no sé si le cambiaré el objeto después Llevamos a nuestro gran René Que obviamente tiene que venir Con recuperación con juego sucio y triataque Llevamos a trompitos, que también lo conocéis Va con bozarrón para todos Después llevamos a Sub, que obviamente tiene que venir Sub Es el, la insignia de la serie eh, Le puse puño fuego eh, por el alto mando que vamos a hacer ahora Que ahora lo veréis Llevamos a josé que es mega metagros Obviamente, ¡Presco! para reventar a todo el mundo y llevamos a Pachi, que le voy a dar, pues, la última oportunidad Va a concharle con chaleco esta vez Y le puse bien la, la, la naturaleza, que la tenía mal antes Y nada, a ver qué sale de la liga Pokémon, chicos Perfecto, compañeros eh, Yo tengo una nueva incorporación Que es este maravilloso Mega Gengar Que va, yo creo que, a suipear a todos Porque le he metido maquinación Voy a intentar reventar con bola, sombra y rayo Vamos a hacer el alto mando de, de fuego Pero creo que Gengar no aprende nada de fuego Así que, bueno, es lo que hay acero, Luego tenemos a Porygon, el mítico No sé por qué tiene rayo y hielo, la verdad Contra el alto mando de acero, no creo que haga mucho eh, Luego tengo a Blaziken Que ya le conocéis de toda la vida, de toda la serie Moosdale, lo mismo, este lo va a hacer muy bien Contra este alto mando eh, al pedazo de... ¿Cómo se llamaba este tío? ¿No? Drapion, Drapion Que le he puesto colmillo ignio Porque vamos a hacer el alto mando de acero Y por último, pues eh, el Feraligator Que bueno, es un poco de lo de siempre Perfecto, venga, yo he hecho Pocos cambios, eh, voy con Cecilia Vale, que para meter la red Viscosa sé que va a morir fácil, pero bueno Después tenemos a Top, que para este combate pues, Nos viene bastante bien con Sable, Místico y sobre todo Mofa, eh, lo llevo así ya bastante tiempo Tenemos también Danza Lluvia, que no lo he dicho, vale Por si meten algún clima, después tenemos a Servier Y con Sofoco, para el alto mando de tipo acero eh, Echo, la verdad que no lo va a hacer De gran manera, pero bueno Puede estalear un poquito, después tenemos a Javiwer, que es nuestra Mega, vale Ya lo hemos visto en otras series, la verdad que me gustó mucho. Eh, va con puño hielo, que se lo voy a cambiar ahora mismito por puño fuego, así que no os preocupéis. Y por último, vamos con Federic, para que meta terremotos como un loco. Perfecto. Yo tengo mi nueva incorporación, que es este Manectric. Mega Manectric intimidando, tirando voltio cambio, cositas lindas. Hace, Tengo Slowbro con casco habitado, regeneración. Claramente Rotom. Tengo al queridísimo Johnny. Y las insignias de mi equipo, claramente Darmanitan y Cartana no podían faltar. Así que Dicho, he hecho esto de Másico. Pues bueno, chicos, yo estoy para Perfecto. atrás ya, yo no estoy pasando la liga ya. Yo no. Pues venga, eh. let's go. Compañeros, entramos a por el alto mando de tipo acero. Vamos a intentar eh, que sea lo más épico posible. Así que, chicos, levantad las manos que vamos a Eh. Hacer lo mejor posible. ¡Se Enrique, viene! Esto empieza Primer alto mando de esta liga. Qué locura. Que locura. Ya toque de mal. Uy. Es muy épico. ¿Cómo? ¿Cómo? Mega Sizor y Mega Sizer. No, pero. Oh, pero me Megas dijeron que habría con. con Mega Sea. Con Skarmory, ¿no? A ver, abrirá con Skarmory, mm. pero tendrá toque de Maru, tendrá Subcario. Ah, vale, vale. Pensaba que me ibas a decir que era el Lid. Y Scarmory vale, no, pues, no, no, no. lo Skarmory lo, Skarmory lo puede tener el otro lobo ahora. Así que.. Se llama <ríe> yo no me lo pienso. <ríe> Lario. ¿Mm? Venga, vamos ¿Cómo allá, Lario? a ¿Cómo va todo? Pregunta. ¿Mm? Te viene, chavales. ¡Pimpa, no! Chicos, empieza la liga Pokémon más hardcore de Alola. Vamos para allá, chicos. Dejen un like. De reventad. Perros. Reventad el botón, chicos. Ah, bueno, chicos, Mira, no hay ruleta porque no lo dijimos. ¡La música! Eso. Es verdad. Ah, es verdad, no dijimos ah. que no había ruleta, perdón, <risa> es verdad. <risa> Increíble, no hay ruleta de castigo. ¡No! Dios. ¡Ah, no me puedo hacer nada porque soy siniestro, ¿no? ¡Full prankster. Va a tener Thunderwave o algo de eso, dime. timón, no, hermano, timón, por favor. Dios. No, no lo estoy escuchando, no lo estoy escuchando. ¿Cómo suena, loco. Buenísimo. Red viscosita. Oh. Contoneo. Lo voy a tauntear, tío. ¡Mega evolución contoneo? de Megamalectric! Vamos armando. Para, no te pegues, no te pegues, Clef red red red red red red pantallas red. Y mierdas de esas. Claro, voy a tirar, voy a tirar full y pan. no tengo demolición Pasa. en nadie, mierda. Full pantasero. Pantalla de luz, tío. Pantalla aguanta, de eh? luz. Qué barbaridad. Lo voy a ¡Uas! mofar. Bueno, nada, lo voy a full y estaría las los lo, lo voy a mofar yo también. Oh, por culo. Me, voy a, me, voy a, me voy a maquinar. Vamos oh, a maquinar qué, un poquito. Qué bueno, maquinación, mofa y todo eso. Qué bueno. <risa> ¿Me va a pegar qué? Acero. a, ¿A tirar con me tira. ¡Oh! ¡No tiene nada! ¡No tiene nada! ¡Forcejeo! ¿No tiene nada? No tiene para no pegar. Tiene hace, de verdad, me hace crítico, tío. No tiene para pegar, chicos. Uf. Confirmado. Pues y no tirar no, otro, ¿eh? Y no tengo nada, tío. No tengo nada. Vale, me tiró ¿No? a restaurar todo. ¿No? ¿Qué haces salud? tirando.? ¿Te has tirado dos, maquinaci dos maquinaciones? ¡Ilegalísimo! ¡Ripper! ¡Ah, ¡Ah qué perdón! ¿Qué, ¿qué, ¿Qué, hace? ¿Qué, hace? ¿Qué hace, bro? Se me, ha, <ríe> se me había olvidado. Se me casa. había olvidado. <risa> Está ha inutilizada no para, para el combate. Perfecto. Bueno, eso ya veremos. Si lo necesito. Ah, bueno, si lo cambia. Me si te si te lo te cambia, cambia que... vale. Me acaba de tirar. Me tiro a restaurar todo. Ya. No, no he llegado a utilizar ¿eh? el, el doble busteo. Calma, calma, calma. Ya, ya, vale, vale, vale. vale. Pero danza espada. <risa> ¿Cómo? ¿Qué pesado. Restaurar todo. Es todo booster el equipo de Eko. Qué asco. Sí, sí, no, aquí se Y no tiene para pegar, tío, es que lo tengo que aprovechar. ¿Con Crazy Poder oculto. Tírate tierra, ¿no? Tírate otro. Tiene poder oculto. Otro tiro. El Magneton, oh. tío. Tierra, seguro. haz un Magneton ¡Claro! ¿Cómo no? ¡Te amo, Magneto! Ah, me pone el Reflejo porque se le ha ido la mofa, tío. ¿Lo mato ah, igual? Puede ser, ¿no? No, Rotom, no. ¡Oh, no! Lo mato. Esto es buenísimo. ¡Reflejo, no! Es lo peor que me podía haber metido. ¡Vamos! Venga, pongo fuera. Se ¡No me me lo había creo, olvidado tío, la regla tío, de, de que no me podía bustear, me hace, tío. ¡Me hace rayo r al cambio, tío! ¡Rim <ríe> ¡Me hizo rayo <ríe> al cambio! Es increíble, Lo de ese bicho ese es pat, increíble. Es, me hizo rayo pachi, al cambio. Ese pachi <risa> es god. Que es Sin ah, sí, sentido. Lo de ese bicho… Tiene un ferrozone, chavales. Guárdense, de verdad, guárdense pues, las cosas a fuego, porque si pues, no… maldición Me hizo rayo al manera. cambio, no me lo creo, de verdad. El hermano, tiene el full refle luz. Uf, sofoco. Muere, bicho. Asqueroso. Es que, que tenga el refle es malísimo para mí, eh. Aguanta. ¿Qué dices? Oye. Lo ha aguantado, loco. Por la pantalla. ¿El fuego? Por la pantalla que, no, que, por la que, que no tiene pantalla. Por la que pantalla. Que no tiene. No tiene nada, ¿verdad? Dime que no tiene pantalla. Solo yo acabo yo lo de explotar. Ah, sí tiene la pantalla. Sí. Y te, es te metió, metió la fuego que lo sin pantalla. Es más rápido! Restaura todo, me cago en mi ¡Ojo! ¡Para, para, para! ¿Cómo que fue más rápido este scarf? ¿Cuál es Scarf? Ah, no. El toque de Maru. Ah, no. No, ¿Cómo? No, estás, ah, no. ¿Cómo fue más rápido que mi amitagros? Se acabó tener. el pantalla de luz. Sí. No, no. Eh... Y no tiene puntada cero. Ese es Kard, creo. ¿Quién? ¿Quién? No, no tiene restos. Tiene sí. restos. Tracabe. De... Tiene. Ah. Qué locura, tío. y de Me lo creo. Xlas. Me ha metido un sustituto de verdad, tío. Ay, Gislas, muy... Magneson Luego yo. Me voy a hacer obviamente. Que no tenga, no tenga Thunderwave o algo de eso, por favor. Rayo, ¿Qué? no me paralices. A ver. No, Dios, ¿cómo pega? ¿Cómo, ¿Cómo pega? ¿Cómo pega? ¿Cómo Muy bien, fantasma. Vale, vale, vale. Dime que es fantasma. Y... Que saquea. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Ah, escudo real, What. real, ¿Qué? ¿Qué hace eso? ¿Qué, boludo? vamos jugando contra, contra el jugador más boludo del planeta, puede ser. Puede ser, sí. Hermano Mega Man se está haciendo el combate solo. ¿Eh, os creéis Buah, que, liado, que tenía, tenía a incinerar en campo contra un Magneton. Saqué a, al. al tornado y me hizo rayo al campo. Ya, ya, eso, eso ha sido un, una jugada increíble. Chiquita No lo break, puedo creer, no un PS, tío. No falles este el sofoco. Como pega. No fallas, Cómo pega el, el magnesio, eh? no tiene ningún tipo sí, de sentido Sí, pega, pega mucho, pega muchísimo, tío O sea, no tiene ningún tipo de sentido Tío, ¿por qué no he jugado safe? Soy idiota, tío ¿Será Spex? No, no es Spex, es Globo Helio Es Globo Helio, uff Buah Y las fugas sí. me están destrozando no. Trampa rocas. Donza Espada de x No, no, no va, va, va, va, va. No, no, no, no, no, no, no Sombra Vila a todos El toque de mano que tiene, chicos. cambio táctico Es más, más rápido. rápido que yo Es más rápido que yo ¿Tiene, lo aguanta, ro tiene robustez, no, no, lo ¿No, tiene, no tiene robustez Lo aguanta Retrocedo, no me lo puedo creer, tío O sea, no me lo puedo creer Mi único Pokémon que tiene algo de fuego para el ferrozon, tío, de verdad Qué frustrante, eh. tío, estas cosas. La Mega que va a ser, Mega Scyther seguramente. O ¿no? Mega Agro. Ahora te eh. lo digo, ahora. Mega no sé, pero la mega que Metagros, tío, Mega Metagros, Mega Metagros. Mega no. Metagros, Bueno, no. me ripea, me ripea, no tengo nada. <risa> ¡No! Ahí está, 29. Mega Metagros, tío. No me lo puedo Mega perder. Metagros, no. ¿Por qué no tirivo el cambio? Qué boludo que soy. Que tiene patalita? Patalita. A tomar patalita. Ripex Cadril. ¿Ripeáis, chicos? Claro, con la habilidad, con la habilidad es una locura. Gracias, Dios Nada yo ripeo, eh. Yo ripeo, chicos. Yo ripeo también. Yo ripeo. Si tiene robustes. La mierda de Pokémon este, tío. Mega es una locura, es una locura, Mega hermano. No me la contés. Nah, yo ripeo, <risa> no puedo hacer nada. Puño hielo, qué mal la estamos pasando los cuatro. Sí. <risa> bueno, ¿Te hace eh, puño hielo? Hace tío, puño tío, hielo? What. Porque tenía en combate. Tenía los pataleta. <risa> Ahí está pataleta. Va a pegar. Nah, pero una... no te quita nada. ¡Uh, no me quita. ¡Es Logro full defensivo! ¿Y qué has Ves, contado? Tenía que traer a slow, bro, tío. ¡Y lo quemo! Y lo nah, sí, sí, Va, eh, yo puedo utilizar, puedo utilizar un restaura todo, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Yo, yo también. Dos, yo yo dos. dos. Yo también puedo. Y lo voy a hacer, eh. que sí si lo voy a hacer, chaval. ¡Quema, vamos! De hierro! ¡Tienes louro para esto de traje! ¡Restaura todo, qué cabrón! ¡Qué cerdo! No. Tengo dos <risas> la quemadura... Ya, ya, ¡Para ya, tu ya, casa, no... ¿no? ¡Ah, vale, que no salta! ¡Al mío no una locura, El mío es boludo! fatalita ¡Me paso el primer alto mando! Yo, llevo, yo voy a ripear. Yo, yo me sabe muy mal haber perdido mmm, con un flinch. ¿eh? Bueno, haber perdido... Creo que voy a... a ah, vale, tóxico, sí, gracias. Voy a restaurar todo y me voy a meter aquí, chaval Vale, uh, megametagros... Ah, se sube el ataque, bueno, sí, sentido. Ah, con oh. puño meteoro, claro. Me lo paso. Yo arriba también... Oh. Oh. Dos con... ¿Cuántas flips? Dos, dos... ¿Cómo, tan ¿Cómo tanquea ese megagro? ¡Guau! es una locura, tío. No, Megagrón va volando, eh. Bueno, chicos, Rick, perfecto. <risa> Mega Rift, perfecto. Megametagros contra Megametagros. Rift, no Rift, Rift, Rift. <risa> Qué ganas de acabar esta serie de mierda, tío, <risa> tío. Qué asco, tío, de juego, en serio. Es que cómo me hace perfecto. daño al cambio que tenía este para el, para el Megametagros, tío. Joder. Qué asco. Trampa rocas, tío, tío. qué hijo de perra, tío. Vale, eh, soy el único que está jugando ahora Sí, sí, sí, estamos claro. viendo, estamos viéndote en tu canal claro. Perfecto, chicos, pues nada ¿Cómo voy a perder contra... Dale, dale a esto da, Dale show, dale show. ¿Qué tiene Ferozón, tío? Tiene eh, punta de acero, obviamente, y casco de ¿no? Oh, uh, ya yeah, pero... Ay, más el tóxico Tírate el restaurar todo ya nah. <risa> uh. El problema es que ya lo he gastado Ah, ya lo he ah. gastado Perfecto Pero en otro Pokémon Acordaros que Eiko eh, tiene claro. una muerte más, ¿eh? de las que pierde. Claro. Ah, uh. sí. Para variar. <risa> bueno, no sé si more. No Pero guay. me da igual. Lo no voy puede a sacrificar entrar, claro. porque. No, no puede entrar. No puede entrar en el campo. Ahora, una tengo púas y tengo. Trampas rocas. Si te tiran maldiciones, Dios. eh. Te lo digo así. No, no, no va a tirar maldiciones. A mí me ha tirado maldiciones. Bueno, si no, no sé qué tiene, la verdad. Tira maldición y... Platigazo. Uh. Eh, voy con Ismi, que tiene el colmillo igno. Como falla el colmillo Bueno, es que no tengo ni por qué hacer colmillo igno, creo. Claro. Puedo hacer. Joder, lo ah, estoy Drapion, te viene Drapion, te viene Me viene bien para lo que queda. Le he tirado el restaurar todo a Drapion. El tema está que tiene pataleta. Ha sí, tienen, eh, no, hazte este remoto, no, tío. Hazte bueno. este remoto, que ahora Ay. le haces contacto. Claro. Vale, bueno, lo que hay, chicos. <ríe> Perfecto Un jugador competitivo <risa> sí. No lo he pensado, tío, no lo he pensado, eh nos, nos <risa> uh, hay que... Necesito matar a este bicho De un golpe Tajo, eh... ¿Tengo Tengo tira, tío, tío, tío. Tío. No, no, no, te va a tirar el escudo Y el poder Z, oh, no, pues no se lo tira <risa> A mí me lo tiró turno 1 No uno. hay crítico, tío, va <risa> a tirar wills -O, o algo así, ¿o okay? qué? No, escudo ¿no? real no. Z No, no, escudo real tiene sí, sí, sí, sí. No me lo creo. Es el Z de escudo real Va a hacer el de, el de acero, ¿no? Ah, no Uh, ah, no, que te pega, que te pega. Buen escudo, buen escudo. hermano. <risa> <risa> Qué <risa> liada, tío. La inteligencia artificial en tu, en tu juego es increíble. Qué liada esto, eh. Adiós, Drapion, un saludo, bro. Lo sí. está aguantando, lo está aguantando. <risa> te <Me> pega neutro. <risa> Perfecto. Sí. Necesitas el lanzará con Feraliar Sí, te, eh... te va a hacer ahora escudo real, eh. Claro, claro. El claro. problema es que. Nada, ¿tiene? El, el, el Metagross te destroza. Sí, la verdad que sí. A ver, tengo terremoto. Si cuela un danza dragón, yo creo que le voy a hacer bastante pupa. ¿no? Metagross no te lo cargas. Siempre. Pero te va a matar no, el aire. No. Sí. No, no, no, no. No, le va no, a hacer escudo. No, escu no, escu escu claro, escu la predic, la predic. Está claro. Tiene escudo real, danza espada, algo acero. ¡Vamos! Y ya rompería. Ey, sombra vil, ¿Qué tiene? ¿Has dicho? Sombra. Sombra escudo real, danza espada y algo acero. Que supongo que será cabeza de hierro. Siendo más rápido. Tiro otro. No, no, no, no te la Otro juegues, no te la otro, otro cuerpo, te subes, tienes que cambiar, bro, a Anselma. Ah, que no se puede bustear dos veces, es verdad. ¿Qué tío? estás joder, haciendo, bro? Na, na, na. Joder. Joder, tío. Demasiado competitivo quieres jugar. Que no, no. estoy pensando en jugar normal, no en las normas estas, tío. <risa> o sea, sí, sí, sí. ahora lo tienes que cambiar ese pequeño ñaro mal. Sí, sí, lo cambio, lo cambio. Nada, ripeaste, bro. Sí. solo por eso. No, no ripeo, digo. yo creo. Pero... Sí, sí, sí, sí. Me parece que sí. Solo por eso. No, de ti porque... Ah, danza eh. espada. danza perfecto. espada, sí. Pero no, creo que tiene no tiene que... nada para el porygon, ¿no? Sí, sí, cabeza de hierro. Ah, perfecto. Re... Bueno, juego... O jugué sucio! Sí, sí. de juego es sucio, pero me mata, ¿no? No, no. no, no A más no. dos. ¡Oh! ¡No! ¡Te retrocede! ¡Te retrocede! ¡No, nah, Echo! ¡Has hecho tú y yo show, tío! Es que esto es increíble. ¡Has hecho tú y yo veces. tío! ¡Dos veces! No, pero la he cagado dos veces ya en el combate, tío, busteándome sin necesidad. Damos shock, bro, o sea. bro, damos yo, damos eh, busteando. Vosotros quedaros con lo positivo, que no os paséis ni un combate. Yo me estoy busteando toda la serie toda la serie me mataron Pokémon por... Doble sí, sí, sí, sí, yo la he ahora porque estoy pensando en competitivo máximo sí. y no en las normas, tío. Me vale, busteo ahora, puedo hacer tal, puedo hacer cual... Es que es un combate tan difícil que sí. necesitas jugar con busteos y cosas así. Sí. Si solo hay un busteo, eh, es putada. Bueno, primero domando. Primero de cuatro. ¿Y tiene el campeón también? <risa> yo me lo tengo que pasar. Fuera de cámara. Perfecto. Perfecto. Llevo. Eh, ¿Cuántas muertes en total? Yo seis. ¿Vosotros? Yo dos. No, yo seis, claro. Ninguna. Ninguna. El el perro. Que se lo hizo solo con lanzallamas y voltio de cambio. Qué ¿Solo? callado se lo tenía el cabrón. Qué barbaridad, tío. Ahora que sí. Va volando. Bueno, despide, eh, con que quiero cerrar este juego de mierda, por favor. <risa> Compañeros, eh, la tilteada es real. O sea, la he liado que flipas. Y bueno, Pachi, pues más de lo mismo, los dos estamos en la B. Así que bueno, a ver si ponemos alguna norma para los siguientes automandos, eh. A ver ¿Cómo? si podemos remontar. <risa> <risa> así que. <risa> Y nada más compañeros, espero que os haya gustado Reventad ese botón de like Y nos vemos en el próximo episodio Chao, chao